En el podcast de hoy quiero hablaros sobre la movida madrileña, que fue un fenómeno artístico social de la historia reciente de España. Tras la muerte de Franco, en 1975, llegó la transición. Así llamamos a los años que hubo entre el fin de la dictadura y el primer gobierno democrático. La movida madrileña se produjo durante los primeros años de la transición hasta mediados de los años 80. Fue un periodo de tiempo donde España, después de 40 años de represión por la dictadura, poco a poco se abría a la libertad. Durante la transición hubo mejoras en todos los ámbitos de la sociedad española. Con la apertura de España, los jóvenes empezaron a interesarse por las culturas underground de otros países. Llegó el rock, el punk, la moda y un ocio juvenil diferente al que conocían. La llegada de estas culturas underground supusieron un cambio y una liberación cultural e ideológica sin precedentes. Los jóvenes aprovecharon el momento para expresar su creatividad de forma libre inspirados por un estilo de vida alternativo. Estos jóvenes se expresaban a través del arte, la música, el cine, la literatura, la fotografía… Se llama la movida madrileña porque el centro del movimiento fue el barrio de Malasaña, en Madrid. En este barrio vivían algunos de estos jóvenes talentos que se reunían en casas, organizaban fiestas, exposiciones de arte… Bajo estas condiciones se encontraron diferentes talentos de distintos ámbitos artísticos, retroalimentándose y dando forma a este movimiento cultural. A diferencia de otros países, en España, este movimiento fue apoyado por los políticos que querían ver cómo se desarrollaba la nueva sociedad de la democracia española y dar una imagen más moderna de España. En el aspecto musical surgieron grupos como Alaska y los pegamoides, Radio Futura, Nacha Pop o Los Secretos. La televisión pública también quiso reflejar estos cambios con programas como La Edad de Oro y La Bola de Cristal, que revolucionaron totalmente la televisión. El cine también cambió radicalmente. El tipo de cine que se hacía con Franco, donde predominaba la España rural, folclórica y humilde, cambió y se dio paso a un cine más frívolo que hablaba de drogas, de sexo o de prostitución. Pedro Almodóvar, por ejemplo, fue el máximo exponente y continúa triunfando en la actualidad. También en artes como la pintura y la fotografía hubo jóvenes revolucionarios como Sigfrido Martín Begué, Alberto García Alix o Ukalele. Aunque la movida surgió en Madrid, el espíritu liberador fue contagiando a otras ciudades españolas durante la década de los 80. Pero no todo fue color de rosa. Al tiempo que llegaban modelos de vida alternativos desde otros países, también llegó la droga. Muchos jóvenes empezaron a consumir heroína sin ser muy conscientes de los efectos adversos. Tristemente, algunos jóvenes artistas de gran talento murieron. Poco a poco, con el paso de los años, la movida madrileña fue desapareciendo para fundirse con la cultura más comercial y popular, dejando de lado el espíritu transgresor que la caracterizaba. En los comentarios te he dejado un enlace a una lista de música donde puedes encontrar las canciones más representativas de esta época.